Pues se conoce que es eso, que son las doce y media de la noche, Ay, que estoy corriendo por aquí por el fórum porque no me ha dado tiempo de correr durante el día y mira qué pedazo de fistro de mural que me he encontrado justo aquí en el fórum. Y ja kilómetros corridos, Fuente, espérate que abro, ay, joder macho, a beber agua pero se nota que aquí somos catalanes, ¿eh? no vaya a ser que me atiborre, ay. Ay. Oh, todo por el medio ambiente y para que no haya sequera en el mundo, 2 de la mañana, ya en casa, ¿Qué pasa Ibonaquen? Me he dejado dormir en el sofá hoy. No jodas, sí, sí. Yo he pegado una sudada del mil, tío. Flipado cuando has llegado, sí, sí. Ahora estoy aquí repasando de la cama pronto que, que tengo hambre, tío. Ah, muy bien. Qué, mola el vídeo, eh. Hemos liado una gorda. Astrología. Hostia, vaya comentarios, tío. Leches. La verdad es que hemos publicado un pedazo de videa hablando de este señor y de sus inicios, que los fucking comentarios que estáis dejando son para Bueno, dicho esto, dos de la madrugada, yo me voy a la cama, que, que tengo hambre, no, no, me ducho y a la cama que mañana hay que seguir trabajando. Tú, fundir un negro y empezamos ya mañana. Ah, este es daily ya ¿eh? Claro, tío, este es el de, de mañana. ¿Y qué vas a hacer en el día de mañana? Fundir al negro y empezar un nuevo día. Vamos. Ya, tacos. aquí no sé si lo hago bien esto, ¿eh? pero bueno le he robado la cámara al jabalí con su permiso porque tío, vaya, vaya nochecita, tío, mira que soy una tumba yo, tío, y duermo como, como un lirón, pues jabalí hasta las 10 de la mañana ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. parecía que, que estaban robando en la casa, tío, ahora ha sido el entrenar, pero yo sé que, le, no sé, hay algo que no, no me cuadra mucho, así que si os, es, si os habla así como de bajón y tal ni caso, que todos tenemos un poco tocada la cabeza, yo creo que jabalí hoy le va a costar un poco entrenar, pero eh, estamos con él. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle Bueno, señores, una paradita técnica con mi llave Boody Alien y con el sillín. Que me parece que lo tengo un poco más para adelante, entonces la bici me echa para adelante y entonces no estoy rodando cómodo. O sea que estos 15 días va a servir para bike fitting, para adaptarse a la bici, para hacer kilómetros, para bajar unos kilitos y para disfrutar y para sudar la gota gorda. Que hoy, a pesar de no hacer mucho sol, hostia puta, que en catalán decimos chafo. No sé cómo se llama este como ahora. Qué... Qué pedazo de filtro de calor de la perra. donde trincamos las cámaras para los Ironmans para que el hecho de, de rodar no tenga que ir sacando manos y pillando la cámara ya que vamos por carretera, así que días de pruebas de todo. la verdad es que ahora Me encantaría decir que el entreno ha ido de puta madre, que todo va sobre ruedas, que afronto los 10 Ironmans con mucho optimismo. Y bueno, sí, esto es así, ¿eh? al final uno saca de, de cabeza, de corazón y de patas, pero no, no, no ha ido muy bien, no ha ido muy bien. Eh, ando ahí medio con mis mierdas, que ya sabéis que bueno, a vez en cuando uno va para aquí luego va para aquí, luego se recupera, ¿no? pero creo que en estos días estos 15 días que quedan más allá de entrenar bien más allá de mira, mira, todo esto es sudor de sudar y de poner todo a punto va a ser muy importante cambiar de chip cambiar de chip um, cuando uno está afuera cuando uno está en colombia eh, en el camino etcétera coño es muy fácil vivir de irrealidad pero cuando vuelves a casa pues eh, lo típico algunas cosas se te caen encima pero bueno a no preocuparse Um, el catarro ya se está yendo, tío, esto no os preocupéis, esto es de la, de la candelera que se me cae Supongo que el hecho de estos días haber estado con fiebre, durmiendo poco, con algo de jet lag Y muy resfriado, pues hace que veas las cosas también un poco más apuradas Así que bueno, hay que saber re re relativizar Y mañana será otro día, seguro que mucho mejor ¿Eh?